Bienvenidos sean todos a este momento porque empieza Memegams número 7 Televisa presenta Memegams número 7 El patrón cuando por fin decide abrir su OnlyFans Oh, ¿qué me está pasando? Oh, oh la madre ¿Cuánto pagan? ¿Cu cuánto, ¿Cuánto dijeron que pagan en el Only? Ah, ¿ver? <risa> ¿Cuánto dijeron que pagan en el Only? Ah, ¿ver? <risa> eh, perdón, perdón, es que no, sé, no sabía cuánto voy haber sabido Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Güey, <risa> creo que ese video no lo ha visto Dead, ¿verdad? Güey, esto fue cuando pude entrar al desafío, güey. Ah, cuando me fue, cuando fui anunciado que iba a entrar. No cuando morí ni todo ese pedo, no, ni el primer día. Cuando fui anunciado de que iba a entrar, vean esto. El hamster entra al desafío, el chat. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Güey, yo también. Estaba muy, muy contento. Estaba muy contento en ese momento. Ahorita estoy muy estresado. Tengo ansiedad. Me dan ataques de pánico cada vez que veo una araña, un creeper, una. La es cierto? Es drama. ¿Qué dice? No sabemos. ¿Qué dice la chapuanda? Y. ¡Ah! Es drama, es drama. Minecraft en estos momentos Necesitamos prepararnos para el desafío ¿Qué propone Matar a los noobs urmeros Reducir los recursos Ayudar a los nuevos en Minecraft No dan oportunidad, güey No dan oportunidad de equivocarse a los que son nuevos como yo Pero está bien <ríe> Güey, podría ponerme un avatar de Minecraft ahorita, pero no. Ah, a ver. es que podría ponerme un avatar de Steve, güey. Bestia, pero porque. Ay, no puede ser, güey. No, no puedo hacer nada, no me deja, no me deja, güey. Súper viejo. Sí, güey, pero Huéchate ahorita bailando yo con el skin de Minecraft, eh, de, de Steve. Pero pusieron la canción. ¡A la bestia! Espérame, <risa> espérame, espérame. ¿Qué tanto me puedo mover con este? No. No sé cómo se ve eso, pero espero que quede bien Güey, qué pedo con esto No va a salir una tras otra, tras otra, tras otra, güey Dice, cuando me enteré que existe Chapultepec A la bestia, a la bestia Esto que fue? Bestia Ya después de hipotecar la casa para Cute le diga a ni a, al patrón <risa> hey, Bestia, el final de ese stream estuvo potente, wey El final de ese stream estuvo potente, estuvo bueno, estuvo bueno Pero ¡Ah, <risa> <risa> Pero... la madre! Vale! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, no, no, no, no, no Así te quería agarrar, puerco Cerdo depravado Señora, <risa> su hijo está bien ¿no? Por... <risa> Ese clip está bueno, güey. Ese clip está bueno. Y hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, para que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti. Cuando juegas Minecraft toda la madrugada. <risa> Buenos craftías. Hoy es un gran día para ver el cubo sol. Craftemos algo hoy. ¿Qué les parece el día no? Sí, me mamea un poquito, un poquito, ¿no? Minutos antes de la <risa> tragedia. Me <Se> he molestado. Yo solito, eh. <risa> A <risa> huevo. Wey, no mames. Cómo no va a estar bonito el cielo si ellos están allá. El primer día muertos, güey. El primer día muertos, matando arañas. Viviste buenos momentos, fue una hora. Dije, "Buenos, no largos." <risa> descuida en el desafío por un segundo Un random Cagaste Cagaste Fire, amigo Cagaste Fire No debiste haber golpeado esa araña, loco Esa araña era mi hermano Toca explotar Mi hermano murió Y yo moriré Pero te llevaré conmigo Los pibes no saben lo que es la tristeza Los pibes No, no, no Adiós, amigo Suerte No, no hagas esto Vamos No, golpéame. Adiós, amigo golpéame. Oh, no. Se acabó el tiempo no. Parece que está empezando a llover No lo sé No, sí está lloviendo No mames, no me he acordado que eso dijo Ok, eso es triste Pero me da risa porque ya pasó ¡Axin! Ya te dejé ese pedo arriba, Gams Y ando de espectador por si quieres pedir cositas específicas ¡Axin! ¡Ey! A todos los que están aquí Ese vato que acaba de donar es el editor Está usando mi dinero para regresarme mi dinero en forma de bits Díganle que se ponga a trabajar Mira, te pedí algo en el meme Gams número 6, güey Este es el número 7 y te voy a pedir otra cosa Una mamada, lo que sea Haz que aparezca un creeper por detrás de mí Y luego pon una espada Y luego ¡Pah! Y lo mato Ahí está tu trabajo Oh, la bestia Continuamos con los memes Nomás Nomás se lo pedí, güey Nomás, nomás Banda, esta va para el editor Eh, hey, ya, ya Ey, editor Buena, buena, buena Se suben de la pelea del chapulín Y se ataca. Su, su sacrificio no se olvidará Te he fallado, Cierre Cierren los puta! Oh, la bestia Llevo la delantera ha el elegido Me duele ¡Ah! ¡Ay, no me duele, me quema Me lastima ¡Oh, Es hora de irme con Shy <risa> <risa> Bestia que intenso güey. Y qué ojete güey. el obi Dejó que se quemara el vato porque no lo mató wey. Morir quemado es una forma muy fea De morir, le hubiera cortado la cabeza O algo así, eh, esa cosa casi Me mata el susto, Qué cosa Haré lo que sea necesario para ser digno Es que wey, no, oh, wey Todavía tengo ahí la... ¡Hola! No permitiré que me ¡Ah! exigas de nuevo, vieja sabrosa ¡Qué asco! Solo te puedo decir algo. ¡Chinga ¿Qué tu madre! Vieja. ¡Qué Ay, ¡Me ganas! ¡Güey! ¿Por qué se dedican a hacer eso, wey? ¡No tienen otra cosa que hacer! Para estudiar para un examen Ver a Gamster talar árboles por 5 horas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 Da ja go, ja ja eh, me encanta, güey, me encanta ese baile, güey Quiero hacerlo, güey, espero poder hacerlo un día Gamster, después de eliminar a Silver, güey No, es que no podía hacer nada, güey No podía pensar en nada Gamster, 1990 2022 Aquí descansa un gran amigo Se pusieron, güey, estuvo muy triste todo este pedo, güey Todo, güey, varios días El referee escuchando los gritos desgarradores de CK y Gamster <risa> wey, el, el referee, wey. Le hubiera golpeado al referee Para decir que me descalificaran, güey si, golpea... si golpeas al referee, te, te descalifican, ¿no? Todo lo perdí Ganador Pero ¿A qué costo? Eso no es un chiste, güey ¿Qué pedo? ¿Quién dijo? ¿Quién puso eso? Todos cuando pelea Gamster versus Silver Leó la pelea de Rivers contra el árbol, güey ¡Nadie ha revivido al árbol! ¡Y el árbol tiene alma, loco! ¿Quiere que le tale Gamster después de talar 5 horas seguidas? ¡Ja, Wey, después de revivir en el desafío, digo, en el gulag del desafío, me puse a talar, güey, por un chingo de tiempo. <ríe> a ah, la vez quiere que le tale. <ríe> Hola Gamster Gaming, te vengo a informar que fuiste elegido para ser el último integrante de Tortilla Landos. ¿Te unes o no? ¡Ay, Auria! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Ah, oh, la vez ¡No, muchas gracias! Eh, no, hombre! ¿En serio? agradece mucho, se agradece mucho Yo estoy dentro Estoy dentro Sí, todo dentro todo? Cada pixel de mí Cada baile de mí va a estar adentro Al rato te doy contexto eh, no, no. Dicen que morí Que estoy haciendo y que, y que no he podido hacer nada en el, en el, en el desafío wey. Pero yo siento que estoy que, que estoy teniendo éxito Porque todos los días que entro me exito ah, no, no. <susurra> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah, la verga, me asustaste, güey <ríe> No te escucho, güey, tengo que reiniciar Espérame, espérame, espérame Es que no, no se escuchó nada, güey, me asusté Ya llegó el de Ya llegó el de Ya llegó el